Thank yeah. you. Pides para la ansiedad, poco a poco llegando al final Ya no sé qué hacer, a punto de enloquecer Te extraño, me extrañas, te marco, no llamas Te hablo, me callas, mi chica y en tus garras Me tienes mal, me haces dudar, me quiere, no me quiere me hieres, hay otros placeres Te extraño, me extrañas Te marco, no llamas Te hablo, me callas Mi chica y en tus garras Y que ya no te quería ver, No, no lo puedo creer Y que recuerdo noches de ayer Donde estuve a esa mujer como tú se merece más Hazme mal, hazme mal Calma mi ansiedad, hoy no quiero discutir Te quiero desnudar, Queen, you are my life Te quiero llevar a otro lugar Sé que estás mal, te quiero sanar Nena, dame más, nena, me haces mal Igual que al Sanax. No te quiero ver, ya no como ayer No te quiero ver, no voy a perder A mi girlfriend, ya no otra vez No te quiero ver, ya no como ayer No te quiero ver, no voy a perder A mi girlfriend, ya no otra vez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 Te extraño, me extrañas Te marco, no llamas Te hablo, me callas Mi chica y en tus garras Calma mi ansiedad, hoy no quiero discutir Te quiero desnudar, voy a mi life, Te quiero llevar a otro lugar Sé que estás mal, te quiero sanar No voy a perder a mi girlfriend Ya no otra vez Ya no otra vez No te quiero ver No voy a perder